Para Altamar, en el contexto de nuestras políticas de inversión socialmente responsable y de las buenas prácticas de gobernanza corporativa, la sostenibilidad es un elemento esencial. Lo practicamos internamente procurando que nuestra actividad como propia entidad gestora sea sostenible y además lo ponemos en práctica en nuestras estrategias de inversión donde periódicamente evaluamos a nuestros gestores también en el cumplimiento de buenas prácticas en materia de sostenibilidad.